Nosotros vamos a seguir y recordemos esta frase de la masonería, del mundo oculto, como es arriba es abajo, y esto ya es algo de la antigüedad. Más adelante mostraremos que esto no es sólo un invento del mundo oculto, sino que nuestras propias Biblias ya tenían textos que con otras palabras nos venía a decir exactamente lo mismo. Por tanto, comprobaremos... Los plagios de Satanás, una vez más, conociendo el mejor que nadie, que ninguno de nosotros. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué hay en la tierra? Los designios de Dios, mucha de su ciencia. Y lo que él ha intentado copiar, imitar, para seducir a la gente y arrastrarla totalmente a su terreno. Nosotros vamos a ver otro vídeo ahora, en estos momentos, donde se nos cuenta un poco cómo están situadas, cómo funcionan, qué son, de qué están compuestas las constelaciones de Orión y Tauro, porque estas dos básicamente son las que tenemos centradas en el tema que venimos tratando y que vamos a terminar de tratar aún más. Vamos a entrarlo. El Casador Orión y el Tauro. Visibles de diciembre a febrero.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 En latín. Veamos sus figuras. El toro representa al dios Zeus. También representa al gigantesco toro Eneo, con quien Jason y argonauta peleó. En el cielo, Orión y el toro se enfrentan por las playades.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 puestas en el cielo, en el firmamento, estas dos constelaciones, eh, además toda una mitología al respecto del mundo griego, pero veréis que no es la única explicación que hay de por qué Orión y Tauro tienen esa disputa y además aparecen las Pleiades. Aquí se da toda una teoría de, de la mitología griega, pero vamos a ver cómo aún hay más al respecto. Pero bien, esto nos ha servido para ubicarnos un poco, cómo están estas constelaciones puestas en el espacio. Y no sé si os habéis dado cuenta que habla también de una estrella llamada Aldebarán. Los que habéis visto la película de Star Wars, la guerra de las galaxias, os va a sonar mucho este nombre, ¿verdad? Ya sabéis por qué, ya lo hemos comentado alguna vez. Pues bien... Sabiendo todo.